Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy tenemos una pequeña. un pequeño análisis de lo que tiene que ver con el Leopard 1, por si alguno tiene ganas de sacarlo, quiere saber cómo es el tanque, de qué. de qué va este tanque y eh, bueno, nada, tiene que ver con darles una pequeña. una pequeña guía, ¿no? Un pequeño análisis. ¿Y qué podemos decir del Leopard 1? Que podemos decir que es un tanque muy versátil, ¿bien? Eh, el cual sirve para utilizarlo en diferentes posiciones, eh, sirve para moverse, sirve para... bueno, sirve, es, repito, es muy versátil, está... la verdad que yo considero que es uno de los mejores medios de tier 10, con lo cual, eh, digamos, si tenés ganas de tener un buen mediano eh, y, y te gusta y sabes más o menos o estás... Empezando a aprender cómo se utilizan los medianos Yo creo que el Leopard uno sería una, una excelente opción Tened en cuenta, que, antes que nada les digo una cosa Que es un, eh, un vehículo alemán mediano, ¿bien? Entonces tienen que comprender esa, esa cuestión Y es importante que la entiendan por qué porque no tiene blindaje, o sea, te entra todo, básicamente, tenés que tener mucho cuidado, no es como los rusos que tipo en la torreta te rebota, eh, no sé, un 4.30 es duro, un 140 tam también podés rebotar, bueno, el Leopard no tiene esa, esa cuestión, pero a diferencia de los rusos, tampoco, a ver, el 140 también es bastante preciso, eh, pero a diferencia de ellos, el Leopard, una cuestión personal, eh, se me hace un poquito más... Eh, no sé si sencilla es la palabra porque tenés que estar permanentemente. ¿Cómo decirlo? Carancheando, no sé cómo se dice en cada país porque sé que me ve gente de, to de todos los, los países de, de Latinoamérica, gracias a Dios. Pero tipo picoteando por acá, picoteando por allá, pegando un tirito por allá. Después te mueves, ves una oportunidad y te quedas ahí, pegas dos tiros. Después te vas para allá, pegas dos tiros. Si ves que es un buen lugar, te quedas. Si no, te vas de vuelta para atrás. Si ves que fuiste para atrás eh, sin sentido, volvés para de vuelta para adelante. O sea. Eso está bueno, eso, eso tiene de, de, de versátil, ¿no? Eh, en lo que tiene que ver con la línea en sí, es una línea bastante, bastante estándar. No, no hay algo que los o que sea muy notorio. O sea, el Leopard PTA ya empieza a ser bastante, bastante bueno en Tier 9. El Panzer es el típico mediano alemán de Tier 8. Que a veces... Eh, o sea, no, no es un mal tanque, no es un mal tanque, pero tal vez puede que haya mejores en Tier 8. Eh, bueno, tier 7 y lo que tiene que ver con tier 6. Eh, el BK3002D a mí la verdad que mucho no me estaría gustando. Pero bueno, eh, va, en, va en gusto por supuesto. Y el BK3002M es uno de los vehículos menos utilizados. Pero bueno, o sea, es una línea bastante rara que a partir de tier 8 se empieza a poner linda. Podríamos decirlo así por lo menos, ¿no? Según mi perspectiva. Yo lo tengo equipado así y lo llevo así en la batalla Más que nada para no, no perder para tantos créditos Porque ven que estoy medio cortina de créditos Pero es un buen tanque Lo tengo con conciencia de la situación Lo tengo con sexto sentido, con hermanos de armas camuflaje A ver, esto es un consejo personal, ¿bien? Pero yo creo que el camuflaje le viene bastante, bastante bien a este vehículo eh, Y por eso decidí metérselo porque es bastante sniper, entre comillas eh, fíjense que la precisión que tiene es muy muy buena, es una dispersión de 0.27, ¿bien? Es una de las mejores del juego. Entonces, la velocidad de apuntamiento es de 1.56, la depresión es de menos 9 grados, la recarga es de 7.68 y pega 4.20. A veces tenés mala suerte en los tiros y pegas 3.70. Bueno, está bien, no pasa nada, pero también vas a pegar 440 o 450 y estás recargando en 7.6. Eso sin comida, ¿ok? Eh, ahora, si tenés la posibilidad de equiparlo un poquito mejor con comida o incluso con alguna directiva, vas a estar recargando en 7.3, velocidad de, de apuntamiento de 1.4, dispersión de 0.25. O sea, creo que si no es el más preciso del juego, está ahí cabeza a cabeza con algún otro, pero 0.25, raro que lo encuentres en el juego. Por eso es que se los traigo para que ustedes lo vean. Lo que tiene que ver con. Eh, bueno, el DPM ni hablar es excelente por, por el tiempo de recarga y por lo que pega 420. Y además, fíjate en la penetración. Con munición estándar que ya de por sí es APCR. Esa, o sea, es una locura. O sea, el tanque en sí está muy, muy bien, chicos. Y fíjate la velocidad estándar de la munición APCR estándar, quiero decir, ¿no? O sea, 278 de penetración, pega 420 y va a 1480 metros por segundo. Es. Una locura, incluso las APCRs premium, por decirlo así, la segunda de los tanques, muchas veces ni siquiera llega a esa velocidad. ¿Bien? Entonces, eh, es una locura. La munición premium, por decirlo así, la segunda, la, la perforante CR también, la APCR, bueno, tiene lo mismo, penetra eh, el mismo daño, digamos, penetra unos 323 de, de penetración promedio, obviamente, y eh, una velocidad de proyectil de 1000. 613. O sea, directamente es un rayo láser. O sea, disparas y tenés que pegar. Salvo que tengas un EBR adelante a tipo 300, 400 metros. Eh, si no es que le vas a pegar casi a todo, bro. Es que es así, literal. Y fíjate que después la, la explosiva, encima, por si las moscas, por si las dudas, tenés una explosiva que penetra 105, que es un montón. O sea,. Ni, ni cañones mucho más grandes que este penetran eso ¿tien? Por ejemplo, si no mal recuerdo, el 60TP del Levando Si no mal recuerdo, ¿penetra 90? O sea, es una locura El chat Panzer es 100, o sea, estoy comparando con vehículos No que tengan que ver con esto, pero que sigo sí y decís guau wow, Mirá qué cañón, o sea, qué pedazo de bestia Este cañón, un 170 milímetros Está penetrando 85 con explosiva ¿Entendés? Entonces, es que es que es una pasada, brother. Es así. Lo que tiene que ver con el Leopard está muy, muy bien lo que tiene que ver con su cañón. O sea, el cañón es no solamente lo mejor que tiene, sino que es una herramienta más para ayudarte. ¿Bien? Eh, después, bueno, blindaje punto de vida, 1850. Blindaje, ya les dije que 70 en Tier 10 es que te entra cualquier cosa. Olvídate. No, no sirve para que te vayas... A enfrentar con otro vehículo cara a cara No sirve, no lo hagas Trata de evitarlo por todos los medios ¿Esto significa que te vayas atrás de la Arti a, a campear? No, no hagan eso con los medianos Por favor, les pido Que lo veo muchas veces en batalla Un 140 lo ves atrás de la artillería No bro, no bueno, Ni hablar cuando veo un Type 5 o un Mouse atrás de, Al lado de la Arti, no. pero eso Aparte, pero digo Eh es un vehículo para hacer tipo unos no voy a decir picaboom porque tampoco es tanto pero es una especie de, de, de, de, de así de tienes que usarlo como un ninja vas pegas por acá vas pegas por allá te moves pum acá pegas un tirito dos si ves que acá mmm, lo veo complicado porque estamos perdiendo bueno retrocedes te vas para otra zona y seguís pegando bueno eso es lo que tiene este vehículo y te da esa posibilidad y es lo que tenés que hacer y exprimirla al máximo bien Blindaje de chasis, 70 frontal O sea, acá tenés 70, no, nada 35 ni... Uf, olvídate, 25 es, Creo que es el que, Si esto no es el blindaje de un tier 1, pega el palo, bro O sea, o tier 2, más o menos Después, blindaje de torreta, 52 en la torreta, o sea La nada misma, 60... Es más, tenés más de lateral y de trasero en torreta que de frontal, o sea Olvídate, no estás para enfrentarte a nadie, a nadie, ¿ven? Después lo que tiene que ver con potencia motor, 830, pero te da una potencia específica de 20.47. Y yo estoy dudando mucho, dudando mucho realmente, si sacarle este equipamiento y meterle lo que es el motor. Bien, el motor, o sea, lo que es la, el, el turbocharger, el turbo cargador. Y esto sería unos 22, más o menos, de potencia. Para poder hacer eso que decíamos, moverse por el mapa libremente y estar siempre pivoteando atrás de una primera línea. Esto no sirve, repito. Me voy a cansar de decirlo y voy a hacer un pesado. Me voy a decir, Nando, qué pesado. Yo le dije, sí, ya sé que lo dije, pero no vayan a primera línea porque lo he visto con un Leopard. Porque ni, salvo que vaya contra tier 8 y sea mediano de tier 8, porque si un defender tirándote lo que sea te va a entrar, en cualquier tier 8 te va a entrar, o sea, cualquiera. Bien, porque la mayoría tiene, ejemplo, vamos a poner un promedio: 200, 203 de penetración, 220, alguno más o menos, eh, con AP. O sea, y vos tenés 70, o sea, te entra todo, todo, todo, todo. Eh, velocidad máxima, ¿bien? Acá ya nos ponemos cachondos, nos ponemos de manera... O sea, en el sentido de decir, wow, la verdad es que está muy bien. Una velocidad máxima de 70 km por hora es la velocidad prácticamente de un ligero, ¿bien? O sea, por eso lo digo, hay que sacarle el jugo a esto. Y yo por eso les, tal vez puede que les recomiende que si no te gusta el mecanismo de rotación o no te va con el, bien con el mecanismo de rotación, que cambies a un turbocargador bien eh, tal vez podría ser lo más recomendable Velocidad de rotación Excelente, 66 23 en reversa que pff, es, es increíble, la velocidad a veces más, más de lo que va un pesado en muchas ocasiones O sea, la, la velocidad y lo que tiene que ver Con el movimiento es bueno Ahora, puede que tenga un poquito de eh, Que le cueste un poquito moverse En terrenos blandos Entonces tal vez eh, con alguna habilidad se podría llegar A solucionar, bien, como por ejemplo Conducción todoterreno eh, después Lo que tiene que ver con el camuflaje ya Tiene el camuflaje típico de los medios Unos 532 Es el camuflaje tal vez un poquito más, un poquito menos Pero está ahí dentro del promedio Digamos Y eh, lo que tiene que ver con el rango de visión 461 metros Con eh, la Comedilla, pero vamos a sacársela Y va a tener unos 442, no llegamos a los 445 metros pero tal vez ten en cuenta también que yo decidí no ver 4.45 y meterle a veces en ciertas eh, ocasiones comida Para poder potenciar esto y eh, directamente ir potenciando en lo que tiene que ver con habilidades Otras habilidades como el camuflaje ¿Por qué? Porque yo interpreté de que es mejor pegar desde una segunda línea pegado a la primera bien Pero, repito, con mucho cuidado Es muy preciso, eh, pega bastante bien, penetra muy bien, tiene buena movilidad tiene muchas cualidades como punto negativo como punto débil le entra todo o sea no te puedes enfrentar cara a cara con nadie y si te mete te enfrentas a un cañón eh, a un cañón derp, un cañón grande que te tira explosiva y te va a doler mucho porque te va a sacar casi prácticamente un high roll y te va a doler bien entonces te recomiendo que no, no te enfrentes y que escojas bien que elijas bien a quienes serán tus eh, adversarios bueno, dicho lo dicho, más o menos El alcance del 7.82 eh, está bien Yo ya les digo, use lo que es eh, Sexto sentido, hermanos en armas Conciencia de la situación, camuflaje eh, Después tenemos hermanos de armas Camuflaje, disparo instantáneo para poder Disparo instantáneo tiene que ver más que nada Para poder eh, potenciar esa precisión Cuando se gira la torreta y se gira el chasis eh, Bueno, acá conducción todo terreno, como les decíamos Porque noté que era bastante pesadete En terrenos blandos y se complicaba un poco Después acá, bueno, por una cuestión de, de, de, de las artillerías A veces cuando te espotean Le puse lucha contra incendio Porque ya a veces Si te llega una artillería te, te, te hace pollo O sea, no la contás eh, Es que tranquilamente te pueden llegar a pegar Casi lo que pegan Unos 600, 500 800, 900 te, O sea, te mata Por eso no tenés que estar expuesto Y si te expusiste y te detectaron Móvete Movete, movete, movete. Bien. Bueno, vamos a la replay que acabo de jugar recién hace dos segundos. Igualmente les digo, estoy, una, estoy re frustrado. O sea, hoy fue un día negro, bro. Para mí, lo que tiene que ver con el Con el Watt pingo, perdí, perdí todo. Todo lo que jugué lo perdí. Porcentaje de victoria 3. Jugué 3, las perdí a 3. Me encanta, boludo. Un daño promedio de 2000. Eh, o sea, 2000 de daño por, por partida. Fue una con, con tier 10, una con tier 8 y una con tier 7. Y nada, todo perdido. En, Medio complicada la cosa, pero bueno, vamos a meternos directamente en la replay que acabo de jugar y, y quiero enseñarles un poquito No importa el daño que hice, si sí importa más que nada los movimientos que traté de hacer Como para poder guiarlos a los que tienen algún tipo de dudas de, de cómo utilizar este vehículo Y cómo tratar de sacarle el mayor eh, jugo posible, tratar de sacar las cualidades a relucir, ¿bien? Vamos a meternos directamente al campo de batalla bueno amigos, acá estamos entonces en el campo de batalla ¿Bien? Tenemos... Fíjate de aquel lado, tenés uno de Leap, tenés uno de energy Estamos en el horno, brother Pero bueno, vamos a hacer lo posible aquí para... Para tratar de... Hacer lo mejor posible Estamos con nuestro para uno aquí en Wetsfield ¿Bien? Partida completa de tier 10 Y me pongo una cámara que utilicé para jugar la partida Básicamente Para que... Vayan viendo y analicemos juntos cómo, cómo hice las cosas. Alguno puede decir que la hice bien, otro puede decir que la hice mal. Eh, todas las opiniones son totalmente válidas. Ahí aparece el EBR 105 de aquel lado. Probé suerte. Sí, sí, estoy complicado al principio. Voy midiendo el tiro. A punto adelante, a punto mal. Ya tendrá que ir unos 400 de daño, pero porque la manqué. A ese sí le apuntamos bien, a ese sí le pegamos. Y fíjense que cargo a PCR desde esa distancia de munición premium. ¿Por qué? Por la, por, por la velocidad de la munición. Bien, los tengo bastante bastante lejos. Eh... Y entonces y trato de, de asegurar el tiro, ¿no? fíjate que está casi a unos 600 metros. Yo tengo a 600 metros y le estoy pegando los tiros. ¿eh? Tremendo. Bueno, ahí probé un tiro tontamente, no me sirvió. Eh, hay que tener cuidado, ahí va, perfecto. Nos espotean, está un auto apuntado ahí. Tengo la suerte de que no deciden no pegarme a mí, pero que hago automáticamente cuidar el HP, cuido el HP, cuido el HP, cuido el HP. Así se llama la película de hoy. Ahí también se va el segundo e porque nos espotean los dos. Y acá te quedas tranquilo. Sé que tengo una artillería por ahí también, el objeto 261, así que hay que tener mucho cuidado. Con este vehículo somos nada, no existimos, somos de mm, papel, es más duro que nosotros entonces tenemos que tratar de cuidar nuestro HP como sea recién van 2 minutos de partida recién van a llegar los dos minutos de partida y vamos unos 836 de daño Fíjense que sacamos hay eh, un, un daño intermedio tampoco es un high roll pero está bien digamos está dentro de los del daño promedio podríamos decirlo así y hay que tener paciencia porque va a ser una partida relativamente larga por lo que Digamos, nosotros no podemos tener tanta eh, injerencia en la partida. Tal vez al principio, acá no me conviene ir a la zona de pesados. ¿Por qué? Porque tenés un tipo 5, un Super Conqueror. El 5 tira explosiva y estás muerto. Además, el tipo 5, con ese loguito que tiene ahí arriba, ya te das cuenta que es un tipo que ha jugado al WOT durante mucho tiempo. El Super Conqueror seguramente también. Con lo cual hay que tener mucho cuidado. Han pasado 3 minutos de partida y tenemos 4 muertos por equipo. Nuestro mouse... Ha durado lo que dura un caramelo en la boca de un niño. Básicamente, ha durado en la nada misma, ¿bien? Entonces, qué tanque que yo no recomiendo. Hoy en día está muy mal el mouse. Hace, hoy en día no. O sea, hace tres años de que yo empecé a jugar está mal el mouse. Así, prácticamente vamos para los cuatro años. Y está, está está, desfasado. Se ha quedado en el tiempo. Pero ni siquiera en el tiempo. Se ha quedado en las cavernas. A ver, me, ahí si el VR seguía, si se iba a comer una... Y me spotea otra vez. Está muy roto el EBR de tier 10, brother. Dicen que supuestamente no tiene visión, pero tiene visión. Pega, penetra, se mueve. ¿Para qué vas a sacar un pesado si tienes EBR, bro? Bueno, entonces digo, pará. Tengo un EBR que está dando vuelta por ahí. El otro está dando vuelta también por aquel lado. O sea, tengo los dos EBR. Bro, entonces agarro, me reposiciono. Voy a ver la zona de pesados. Vamos a pipiar a ver qué onda. Si podemos llegar a hacer algo por aquí, algo por allá. Eh, así que bueno nada, tranquilos nos posicionamos, nos reposicionamos aquí. Fíjense que la, la partida por ahora va bastante pareja. Bien. Ahí le voy a dar un poquito de, de, de velocidad para. Porque no, realmente no pasa mucho en este momento de la partida. Entonces para estar, estoy pispeando, fíjense que voy más o menos viendo a ver qué onda, si puedo llegar a detectar algo por ahí, me asomo. Bueno, ahí vemos al tipo 5 y el 140. Bien, que están por ahí. Hay poquito de velocidad. Sé que en el tipo 5 por ahí el 50 le dispara. yo le he pegado otro tiro? Digo, mmm. Bueno. Eh, sigo dando vueltas a ver si puedo pescar algo. O sea, estoy a la pesca realmente. Y veo como los compas van cayendo de aquel lado. ¿Por qué? Porque a veces no es necesario siempre. No, no es... A ver, chicos. Si no tenés que avanzar, no avances. No sé por qué la gente tiene la... la Tampoco ser hiper defensivo. Pero si no tenés por qué avanzar. No avances. Sabés que tenés, no sé, por decir algo. Sabés que tenés cinco casas adelante tuyo. Y vos ves que a veces vos y tus compañeros van avanzando. Y decís, no avancen chicos. Ahí va. Ahí tenemos al TDP de frente. Le metemos 453. Y en 7.6 segundos ya vamos a tener otra munición para volver a castigarlo. Bien. 1289. Fíjense que ya la partida se va... Se empieza a inclinar. Pero acaba va a morir uno más... El EBR la jugó bastante, bastante bien. Ahí se lo lleva en la nada misma. Uh, o no, no me acuerdo si... Creo que sí, pero el tipo 5 ahí... Es que es una bestia ese tipo 5, brother. O sea, una bestia para farmear, digamos, ¿no? Ahí va, ahí se lo llevó. <risa> no es porque sea una bestia en sí. El tema es que esa explosiva a nosotros, con este tanque en particular, nos va a doler mucho. Esa es la cuestión. No es que sea una bestia, o sea, le entra todo. Básicamente el tipo 5 le disparas con APCR. Eh, como decíamos, pensar que tenemos con munición APCR unos 323. Entonces, ah. Bueno, acá otra vez eh, vuelvo a... porque no sé si quedarme, seguirme, estoy viendo analizando el... a ver hasta que parezca alguno por ahí, 140. Y acá se nos suma a la partida el eh, Super Conqueror. Le apuntamos abajo en el chasis. 473. Eso sí que es un Hyrule. Y me un high roll y aquí se nos viene el EBR y ya la verdad que estoy podrido de ese SBR. Ya le he auto apuntado porque tengo la. O sea, estoy harto. Toma, listo. chao, A tu casa, bro. Basta. Basta SBR. <ríe> o sea, este me viene a buscar por acá, por allá. ¿Cómo estás hinchando? Bueno. grito de costado. O de costado. 414, Bien, bro. Y acá le digo. Fíjense una cosa. Un detalle. La Foch B que estaba al lado mío antes se fue a campear acá a la otra punta del mapa. Le digo, bueno, bro. Dale, bárbaro. ¿Te vas a cambiar? No hay problema. Pero ayúdame con el tipo 5 si lo tenés, a, lo tenés a tiro. Ayúdame, brother. Ayúdame que algo vamos a hacer. Entonces, eh, le estoy marcando, tipo... Tírale. Tírale. Apenas lo veo. Trato de, de, de, de apuntar a lo seguro, al lateral. Up. Te apuraste. Sabés que recargo antes que vos. Ahí uh, trato de, de, de... No sé qué cosa hacer. Al lateral ahí, a las mejillas de al lateral. Listo, adentro. Además, le está tirando aquel. Perfecto, un tirito más, excelente. Vamos, 3052 de daño y te pone, me pones de lateral. Olvídate, te las clavé. 367, un low roll. Bellísimo, imposible que le pegue a ese EBR jugando en Central. Quedamos últimos ahí, casi con el Badger. Estamos los dos ahí, estamos en el horno, básicamente. ¿no? Que sea lo que Dios quiera. Y yo aprovecho que al Butcher lo han detectado. Le pego un tiro. Y yo digo, bueno, pará, vamos 3419. Aunque sea un tirito más tengo que pegar. Tal vez sería unos 3800. Se asoma el Super Conqueror. Adentro. Bajamos antes que venga. Y se nos lanza encima. Ya estamos, ya estamos en el horno. Se nos viene 3800 con auto... Ahí, no, ni, ni siquiera auto punteo. O sea que no, ya está. Es lo que hay. Eh, bueno... Es así, brother. Fue una derrota como todas las que tuve hoy, pero pero fíjense cómo podés llegar a hacer unos 4.263 de daño. Más o menos tratando de interpretar cómo se va dando la partida, cómo podés ir rotando por el mapa para ver cuál es la posición que más te conviene. Bien. Eh, ganar o perder muchas veces no depende de vos, Dependería de mí en este caso. No soy quien tiene que llevar la, las riendas de la batalla. Puedo ayudar un montón. Pero al tener los EVR, un EBR. Por lo menos que todavía no ha desaparecido. Con lo cual yo, si me potea estoy prácticamente muerto. Tenés una artillería. Todavía quedan pesados. Tenés cazatanques. Medianos de aquel lado que me pueden contrarrestar. Y un para uno, O sea, yo con un Batcher mucho no podemos hacer. Pero nada, eso. Esa es la idea. Que, que, que traten de, de, de, de analizar el mapa, la situación. Y ver de qué forma podés llegar a hacer... Eh, o sacar el máximo el máximo provecho a tu, a tu vehículo y a la partida en sí no eh, que es la más importante pero bueno chicos nada vamos a los eh, resultados vamos a poner pausa y pasamos directamente al garaje bueno amigos aquí estamos entonces en el garaje bien y podemos analizar y ver la partida que se ha dado de esta manera eh... El Foch B ha hecho su, su dueño atrás mío. El, la Bachat también. El TDP también. El EBR también. Ha hecho una muy buena partida este EBR. La verdad que hay que decirlo. Eh, pero ya de aquí del 50B para abajo, como que. Tal vez el Badger tendría que haberse movido hace rato. El mouse murió muy rápido, demasiado rápido. Yo les recomiendo y les digo de corazón: no saquen este tanque. Si vos sos mi amigo, mi mejor amigo, me decís: Che, Nando. Me decís: Saco el mouse así te, te lo digo en el oído pero no lo saques no lo saques, bro, no lo saques por no no está muy desfasado no hoy en día está muy salvo que seas un pro del mouse te diría que no lo saques, realmente una opinión personal tal vez vamos a decir no no, estás equivocado no. cada uno dice lo que quiere y piensa lo que quiere yo pienso que hoy en día está desfasado bien tiene el cañón de un escorpio de tiro 8 o sea para sacar el mouse a un escorpio de tiro 8 va a tener el mismo cañón o sea es lo mismo eh, después bueno, el cranban también, tendría que haber aprovechado. Ver, este es la partida del cranban ahí arriba, torreteando con un cranban. Pero bueno, 1305, lo mismo, brother. Si 3br saca el 1305, meter el garaje y no lo saques más. Y uso un EBR. La bachat murió al toque. Un, un tanque que con esos clips tenés que pegar, aunque sea un clip completo, son unos 2000 y piquito de daño, más o menos. Pero bueno. Son partidas, el los 540 también, 235. Está bien, no pasa nada. Super Conqueror, 6443. El chabón jugaba bien. Eh, era bastante bueno. El TDP también. El EBR, fíjense que hicieron su daño correspondiente. Eh, y el, me sorprendió mucho el muchacho este de Leap, que juega muy, muy bien. Vi la hoja de servicio. Un gran jugador, la verdad. Eh, así que estaba con unos 8.000 y pico de puntuación. Y wow, yo le... Le pude ganar, lo, lo, lo, lo pude básicamente farmear Pero está bien, tipo 5 contra Un Leopard, por eso le digo, el Leopard es un gran tanque Que si le sacan el jugo lo aprovechan Es un excelente vehículo Para poder hacer daño bien en estas partidas Después, bueno, obviamente Fíjense acá que hicimos los 4.263 eh, De daño Nos llevamos a uno Y hemos perdido 43.000 créditos Como es típico y ya habitual En Tier 10 Bien, fíjense que la experiencia fue de 395, bien. Eh... Sí, sí, el Super Congo lo hizo el doble daño, hizo unos 1266. Eh, y el resto es algo que no voy a entender, no voy a entender nunca en la vida, bro. El TDP, que no hizo nada en la partida, el rival hizo 600 daños, lleva más experiencia que yo. Eh, que traté de más o menos hacer el mayor daño posible. Mecánicas de Wargaming, andás a saber por qué, ¿no? o sea Supuestamente lo habían mejorado, pero bueno, no sé. Todo muy raro. <ríe> así que bueno, chicos. Espero que les haya servido más o menos este. Este análisis, podríamos decirlo así. Del Leopard. Miren acá lo que. Mercado Negro. ¿Qué opinan? Díganme ustedes qué opinan del mercado negro. Ya que estamos aquí. Quería mostrarles esto. El M10. Hay un montón de gente que me dijo que está muy enojada con respecto a que han sacado este vehículo para el mercado negro. Porque les parece una porquería. Porque no puede ser. Estamos esperando hace un montón de tiempo. Y han sacado el M10. Han sacado hoy el Turtle MK1. ¿Qué pensás? ¿Lo compraste? ¿No lo compraste? Todos los días voy a estar subiendo en la pestaña de Comunidad. Fíjense que voy publicando los vehículos que se van sacando. Y me gustaría saber sus opiniones para ir viendo qué onda. ¿Qué piensa la Comunidad de SA, por lo menos, de los tanques que van sacando en Mercado Negro? Para mí, comparto. Eh, este vehículo es más para otro, otra etapa. No creo que sea... No creo que sea un vehículo idóneo para sacar en Mercado Negro. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que ver... Más que nada con el hecho de que estamos esperando vehículos únicos. Unicums. Y un M10 de RB de Tier 5. Como que. Mmm, falta un poquito por lo menos a las expectativas. Así que, dedo abajo para acá. El TL1 PC. No vamos a poner. Que se acabe de ayer. No vamos a poner ni dedo abajo ni dedo arriba. Ahí intermedio. Y el Turtle. Se acabó el toque. Se acabó muy rápido. Pero es que. Pff, tal vez. No sé, ya porque como ven acá lo tengo, pero no sé. No, no creo realmente que valga 6 millones de créditos, eh, ni loco. Ni loco, ni loco, porque el vehículo no, no, realmente no lo vale. Así que vamos a poner ni arriba, ni abajo, ni en medio. Vamos a poner un poquito más para ahí. tres cuartos tirando para abajo. Pero bueno, mercado negro bastante flojo. Esperemos que empiecen a levantar y si no va a ser bastante malardo el mercado negro. Así que, bueno, amigos, disculpen que el video se haya hecho tan largo, pero es que quería hablar de estas cosas. Los quiero mucho. Si llegaron hasta esta etapa del video es porque son unos cracks, son unos grosos, eh, y nada, son fanáticos del canal como yo, y lo hago con tanto amor para todos ustedes. Les mando un beso gigante, cuídense, y nada, como saben siempre, cualquier cosa me mandan mensaje por WhatsApp o por Discord, y tra trataré por lo menos de responder los mensajes que pueda. Gracias a todos, cuídense, que tengan un hermoso día. Y estén atentos que después se viene Mercado Negro a la noche. Así que estaremos seguramente ahí para dar toda la info. Besos. Chau, chau. Mua.